Lidia Álvarez recibe tremenda sorpresa del influencer mexicano kuno Otro sueño cumplido, la popular hondureña reaccionó muy emocionada al ver que el famoso influencer y tiktoker mexicano publicó un video utilizando uno de sus audios más virales. Me desarmaron el orto. Qué rico, qué rico que lo desarmaron. Kuno sorprendió no solo a sus seguidores, sino también a los seguidores de la popular hondureña, Lidia Álvarez al recrear un video utilizando uno de sus audios más virales en la app de TikTok. Lidia reaccionó muy sorprendida al conocer que el famoso mexicano usó su audio para uno de sus videos. El popular mexicano cuenta con más de 28.9 millones de seguidores en TikTok, ganando popularidad por contenido de comedia, baile y moda. Cada día son más los hondureños que logran convertirse en influencer a través de las diferentes redes sociales. Otro hondureño que recibió la misma sorpresa fue el creador de contenido Cristian Betanco quien aseguró haber cumplido un sueño, pues el influencer mexicano, Kuno, hizo un dúo con su contenido. Betanco, agregó, estoy demasiado feliz, espero pronto conocerte y hacer algo juntos. Te amo.